La primera vez que vi un antiguo templo egipcio cerca de la plaza de España en Madrid descubrí que fue un regalo de nación a nación por ayudar a salvaguardar el pasado ante la construcción de una presa Pensé en la memoria que guardan las piedras, bien calladas y aún cambiando de sitio Y también recordé lo que alguien alguna vez me dijo Si quemas tu templo en una ciudad, ya lo has quemado en todas te escribo porque antes de despegar traía un nudo en la garganta. Pero ahora recuerdo que hay lugares en los que uno deja algo como piedra y siempre es preciso volver a excavar. Dicen que la traición se produce cuando alguien en quien confiamos nos juega una mala pasada, cuando nos tritura y nos devora sin piedad. Es Saturno que devora todo con ojos de felino irritado, la pérdida del poder sobre la propia condición. Pero ¿qué pasa cuando el que se traiciona es uno a sí mismo, por la angustia de Cronos que parece perseguirnos, por el miedo a ser desplazados como quizá hemos reemplazado a otros? La última vez que estuve en esta ciudad me dije cosas que no he podido olvidar. Como la pintura de Goya me ataqué sin piedad. Me lastimé. Creí que el tiempo me estaba succionando. Que todo era demasiado tarde. Que me había perdido. Que me había equivocado ya muchas veces. Regresé a este lugar porque necesitaba resignificar el pasado. Traspasar el espejo. Esta vez no devoraré a mi hermano. No devoraré a mi hijo. Renunciaré a la sordera, a la mueca. Veneraré la gracia del Saturno que también es reluciente. Honraré a los antepasados que revelan lo que la humanidad ignora de sí misma. Me distanzaré de la barbarie. Dibujaré lo que es, no lo que veo. Perdonaré y pediré perdón. Hablaré de sueño, pero también de razón. Soltaré las amarras, regresaré al nido, volaré por los aires, sin peso, con fe, devorando solo a mi ego.